Bienvenida a mi nuevo tutorial. Esta vez voy a hacer forro, uno que es más sencillo, que no tiene muchas partes para ponerle al forro, es de una sola pieza. Además voy a hacer una cremallera, un bolsillo cremallera mucho más más fácil y vamos a trabajar con tela guata. La tela guata eh, cuesta menos trabajo porque no se hilacha tan fácilmente. Y además es que... Este bolso que hicimos de flores es para darle más firmeza, ¿vale? Para que quede más firme el bolso. Entonces, pues, tela de guata, medio metro, que compréis, que sea doble ancho, medio metro, ya tenéis más que de sobra. Una cremallera, sea el color que sea, mientras sea el tamaño de la boca de nuestra... Yo una cremallera... Luego una segunda cremallera para el bolsillo cremallera, que os voy a enseñar esta vez, que es muy sencilla. Como tengo este ribeteado, eso ya es opcional. Si queréis lo ponéis, si no, nada. Lo voy a ribetear alrededor con esto. Y mi, tu, vuestra aguja, alfileres, hilo, máquina de coser, por supuesto, tijera y centímetros. Y ya está. Y en este tutorial también os voy a enseñar a la que no tenéis máquina de coser cómo perpuntear aquí alrededor con la puntada festón o hojal. Y también os voy a enseñar a coser el punto atrás. ¿Vale? Para que la que no tiene máquina de coser también puede trabajar perfectamente este bolso a mano. Perfectamente. Bueno, pues vamos a realizarlo y a ver si os gusta y si os entendéis bueno lo primero que vamos a hacer es quitar nuestras tiras o lo que sea que tengáis o, o antes de subir el bolso o pues si la habéis subido da igual que hagáis el punto bajo tenéis que calcular que al ponerlo así ya sabéis que en el otro tutorial voy a dejar aquí vamos a sacar la pieza vamos a sacar para saber el ancho y que sobre un centímetro o dos ¿vale? Un centímetro o dos. Uno o dos. Aquí. ¿Veis? Dos centímetros. Ay, es que están borrosos mis mi números. Dos centímetros. ¿Vale? Tiene de margen. Y lo vamos a poner doble. Doble. ¿Veis? Está doble. Este forro lo bueno que tiene es que no tiene ni laterales ni base. No tiene ni base ni laterales. Eh, va a ser súper fácil siguiente paso vamos a sacar el bolsillo cremallera el bolsillo cremallera vamos a poner la tela vamos a coger nuestra cremallera este bolsillo de cremallera es mucho más fácil que el otro que os enseñé. esto es para muy sencillo es muy sencillo este bueno pues cogemos la tela que tenemos y cogemos y ponemos nuestra cremallera la, vamos a sacar una tira más o menos de este tamaño, ¿vale? Que sobresalga un poquitín de aquí y de aquí. Y un poquitín de aquí y otro poquitín de aquí. Yo voy a poner menos. Con este doblez tenemos más que de sobra, ¿vale? Siempre un margen alrededor de nuestras piezas. Y ahora, lo bueno de la tela guata es que nos vamos a guiar sin tener que hacer marcadores ni nada. Por eso digo que esta tela es ideal idea para hacer los forros. Es mucho más, más fácil de trabajar. Bueno, pues ponemos así la cremallera y veis que tenemos los cuadritos estos, ¿no? Y yo veo que mi margen, más o menos, es ahí. Pues el margen este, veis el triángulo este, ¿no? Pues yo me voy a guiar por los triángulos y no me voy a torcer para nada, ¿veis? Aquí tenéis los triángulos y yo no me tuerzo porque de aquí a aquí me voy al otro triángulo y no me tuerzo para nada, ahora pongo la cremallera para ver el largo, el largo, he querido acercar la cremallera, la tela para que vierais y vamos prosiguiendo a cortar y tiene que ser un poquitín más para dejarle la pestaña del lateral. Y cortado. Esta es una pieza. La siguiente pieza, muy fácil también. Lo mismo. Ya como tenemos esta tira, nos guiamos con esta tira. Hacemos así. La ponemos ahí. El ancho ya lo tenemos. Y ahora el largo, que vosotros veáis, lógico, para el bolsillo cremallera. No puede llegar aquí al fondo del todo, que llegue más o menos por aquí. Entonces yo lo pongo aquí, la tela, el ancho ya sé que es este porque lo tengo aquí cortado, lo ves que lo tengo aquí, pues ya no me preocupo por eso. Y ahora me preocupo que no sea muy grande, entonces yo lo coloco aquí, pongamos que está en la tira de arriba y que llegue más o menos así. Espera, que me estoy saliendo de cámara. Más o menos no llegue hasta el final, ¿vale? Porque si no, esta cremallera caería en la base de tu bolso. Entonces necesitas que sea un poco más alto. Más o menos a esta altura estaría bien. Lo pongo un poco más. Eh, más o menos está la altura que le voy a dejar. Pues le voy a poner un poco más para que tenga el margen para doblar. Aquí tenía uno ya cortado, pero voy a cortar con un otro. Porque este es para otro bolso. Y ya está. ¿Ves? Y nuestro bolsillo cremallera. Y no nos torcemos para nada. Nos guiamos con... Aquí ha terminado. Ha terminado. Más o menos ahí. Y ya tenemos las dos piezas. fíjate qué sencillo es. Poniendo la cremallera y sabiendo la medida. Ahora, el siguiente paso. Yo voy a hacer otro bolsillo. Eso ya si queréis lo hacéis, si no, pues no pasa nada. El siguiente, con este mismo trozo me va a servir. Que ya lo tenía aquí cortado. Cojo una funda de móvil, funda de gafa lo que queráis. Pongo el bolsillo ahí. Lo puedo dejar tal cual, así de grande, ¿no? Pero no, yo quiero que no se mueva mucho mi móvil. Porque quiero que se quede ajustable. Pues pongo el móvil, veo que el doblez que yo necesito para acá. El otro doblez, entonces me sobra, aquí me sobra este trozo. Lo está diciendo. Y ya está, ¿veis? Así tengo el doblez de aquí, el doblez de aquí. Queda muy ajustable. Y el doblez de aquí, no hace falta que llegue hasta arriba y luego otro doblez que le hagamos aquí, ¿vale? No hace falta solamente con que se sujete la mitad del móvil, es más que suficiente. Pues venga, ahora vamos a sisear nuestro, vamos a darle un sisear a todo alrededor de nuestras piezas. Y ahora os voy a enseñar, a la que no tenéis máquina de coser, la puntada festón para que podáis sisear alrededor, ¿vale? Vamos a que les voy a enseñar a cómo tenéis que hacer la puntada festón y luego lo voy a pasar todas mis piezas por máquina de coser. Vamos a hacer punto festón o ojal para que podáis la que no tenéis máquina de coser lo como lo tenéis que hacer. Insertaremos una aguja simple, el hilo simple, le haremos un nudo al final y se hace así. Enrollamos en el, nuestro dedo y... Pasamos el cabo por aquí Un nudo, no tiene más historia ¿Vale? Ahí Empezamos por detrás Y vamos a coser de aquí De este lado para acá También podéis coser para este lado Si sois zurda, da igual Insertamos la aguja por detrás Está el nudito, separará Volvemos a darle la vuelta y en el mismo sitio donde hemos puesto el nudito y el primer hilo, metemos la aguja por ahí. Solo esta vez lo vamos a hacer así al empezar. Y hacemos el nudo de costura que siempre os he enseñado. ¿Vale? Metemos la aguja por aquí. Y tiramos. Y ahora ya vamos a empezar con la puntada festón a ojal. Tenemos que tener el hilo así delante nuestra, como una curvita. Y la diferencia que tengáis vosotros de, es, depende de la tela. Si tenéis una tela que se hilacha mucho, pues la diferencia es que sea lo mínimo posible. Que es como esta tela de, de la guata que no se hilacha tanto, pues puede ser una puntada más larga. Procura que sea de la misma distancia de una a otra y de esta de aquí arriba abajo también. Bueno, pues vamos calculando quién no. Lo queréis a la perfección con una regla y una tiza, resubra, ya hay una línea y por ahí obviáis. Bueno, el hilo lo tenemos curvado por acá, ¿no? La aguja la vamos a sacar, vamos a meter la aguja por delante. Y la vamos a sacar por delante del hilo, ¿vale? Por delante. Aquí está el hilo, ¿veis? Y la aguja. El hilo tiene que estar sin curvado por aquí y tiramos y esta es nuestra puntada festón y proseguiremos por delante y lo detrás de la aguja y tiramos yo estoy haciéndolo con este hilo para que lo veáis hilo nylon número 2 pero vosotros tenéis que trabajar con el hilo que estéis haciendo el, vuestro trabajo este para terminaciones de vuestra servilleta y eso que queráis hacerlo es una puntada muy bonita ¿Vale? Esto sirve para que no se dilache la tela, para los finales de los jales, para queréis decorar vuestra servilleta, vuestra orilla de sábana, lo que sea. Y también os sirve para poner esta puntada y luego podéis introducir el ganchillo y hacerle una puntilla, poniendo dos puntos bajos y luego ya a la siguiente vuelta hacéis la puntilla que os queráis. Que queráis. Bueno, voy a seguir hasta llegar a la esquina y voy a enseñar cómo se hace la esquina y cómo se añade hilo, si os quedáis sin hilo, ¿vale? Voy hasta la esquina, estamos ya en la esquina, pues ahora cogeremos, insertaremos aquí en la última puntada que teníamos, que hicimos, meteremos el hilo, procuramos el hilo como he dicho siempre, y lo sacamos por delante, el hilo por detrás vale tiramos de ella y procuramos que se quede en la misma esquina este hilo así como esquina empujaremos un poco la hebra Nos ayudaremos para que se quede ahí volvemos a repetir el mismo paso volvemos a insertarlo en el mismo sitio volvemos a sacarlo por detrás siempre el hilo este tenéis cuidado que la aguja esté por delante del hilo vale Empuja, le daremos y tiramos y ya está proseguiremos con la siguiente Y así proseguiremos y ahora vamos a hacer el, el cambio de hilo. Voy a hacerlo aquí que, va, que lo voy a y más. Ahora tenemos que hacer el cambio de hilo. Pues entendemos que no tenemos más hilo, ¿no? Voy a cortarlo para que por lo menos que nos quede un buen trozo. Antes que nos quede menos, un buen trozo. Cogeremos otro trozo de otra hebra insertaremos en la aguja, haremos lo mismo procedimiento que antes, con el coger y vamos a entrecruzar y vamos a hacer un nudo normal y corriente. ¿Veis? Lo entrecruzamos y lo juntamos al filito de la tela. Hacemos un nudo. Procuraremos que se quede arrastrado de la siguiente puntada al filo de la tela veis ahí volvemos a hacer otro nudo esto no hace falta gastar tanto hilo para hacer esto pero yo lo estoy haciendo para que veáis con más facilidad tiraremos ahí así y si queréis Podéis reforzarlo con otro nudo más y nos quedaremos más tranquilos, ¿vale? Podemos reforzarlo con tres nudos. Y cortamos el exceso y proseguiremos cosiendo. Este hilo se ve mucho porque es muy grande y muy gordo, pero procura cortarlo al filo. Y ya está, y ya proseguiremos cosiendo hemos cambiado hemos puesto hilo nuevo y seguimos cosiendo vamos ahí otra y hemos seguido haciendo la puntada festón pero no he dejado cómo vamos a terminar nuestro trabajo para que no se vaya pues vamos a terminar con la puntada atrás como yo siempre os he enseñado en todos mis trabajos pongamos que hemos terminado el trabajo nos volvemos para atrás aquí Hacemos una puntadita pequeña sin atravesar la tela por detrás, por delante. Y antes, y antes de que tiréis de todo, metéis la aguja entre media y hacemos el nudo de costura. Volvemos a realizar otra vez para quedarnos más tranquilos. Y volvemos a insertar la aguja por aquí. Y ya tenemos nuestro nudo de costura. Bueno, ahora ya hemos siseado todas las piezas. Vosotras, las que no tenéis máquina, veis, está siseado para que no se dilache la tela. La que no tenéis máquina, la habéis hecho con puntada festón, ¿vale? Una vez que lo realizamos, ahora vamos a irvanar. Bueno, voy a enseñar a irvanar. Yo he porque ya os dije que quería poner esta decoración, pero irvanar es simplemente para que la pieza no se mueva. Y se centre y podamos luego hacer la última costura. La irban no sirve nada más que para sujetar y que podamos trabajar y que no nos quedemos disparejos para centrar la pieza. Irbaná es, podéis, las que vais a hacer a mano, podéis irbanarlo así directamente ya el forro, pero solo el bolsillo del móvil, solo el bolsillo del móvil. Porque este que le he ribeteado, esto lo vamos a hervanar primeramente la cremallera y vamos a coserlo juntos. Estas dos cosas juntas. Y luego ya lo irvanamos todas estas dos piezas al forro. ¿Vale? Entonces hirvanar es esto. Esta parte yo no necesito hacerle nada. Pues irvanamos así. Hirbanar es. Ponemos hilo simple, nada de doble. Nuestro nudito. Doblamos el trocito que vamos a doblar. Podéis hacerlo por esta parte o por esta parte y así os guiáis que vais más recta. ¿Vale? Esto es irbaná, pero este, el irban no sirve nada más que para eso. Para sujetar y luego rematar nosotros la última costura. El van después hay que eliminarlo. Simplemente nos sirve para que no nos desviemos. Para juntar pieza con pieza. Al forro y centremos los trabajos. Entonces, ahora esta es la parte de arriba donde va a estar. Empezamos por ahí y ahora doblamos y directamente ya podéis centrar. Voy a quitar el móvil porque era para que vierais que era el bolsillo móvil y pongo la mitad para que no me, me guíe bien. Esto es derecho, esto es derecho, todo es derecho y más o menos me guío que esté centrado, esté centrado por aquí y por aquí, cojo unos alfileres y los sujeto, yo lo que pasa es que ahora los voy a quitar porque yo voy a seguir ganando el ribeteado este que os he dicho, pero la que no vaya a hacer este ribete es así como lo tenéis que hacer directamente. No tenéis que ir ganar esto y luego ir a lo dentro del forro, sino directamente lo podáis hacer todo. Sujeta y con alfileres para que no se mueva la pieza. Sepemos que ya está bien centrado. Yo creo que es mejor bajarlo un poco más porque el móvil va a chocar con la... un poco más abajo. Porque si no, el móvil va a chocar con el final del bolso. Y lo que tenemos que procurar es que el móvil esté lo más profundo posible del para que no se nos caiga por si nos agachamos lo que sea y se pueda caer el móvil cuanto más profundo esté del bolso mejor bueno pues ya seguí ya ahora tenéis cuidado de no de no coger las dos telas doblamos más o menos que esté todo igual veis todo igual y seguimos ya hermanamos la pieza ponerme el de edad la pieza con el forro directamente y luego voy a enseñar la puntada atrás para la que no tiene no tiene máquina de coser vale esto nos y irvana, vanamos todo esto al bolsillo al forro bueno esto lo voy a quitar porque yo voy a ponerle el ribete este alrededor lo voy a hermanar así con todo esto y luego ya lo coseré directamente. Y ahora lo que vamos a hacer es irmanar nuestra... ¿Veis? Esto es lo que tenemos que hacer después. Pongamos que hemos terminado. Pues hay que tirar con el nudo y haciendo esto y retirar el irván. Una vez que hayamos cosido, ¿vale? El irván simplemente es para guiarnos y no torcernos y juntar una pieza con otra. Pues ahora vamos a coser, vamos a ir hervanar la cremallera, yo voy a pasar, ahora voy a enseñar el punto atrás antes de, bueno no, podemos coserlo después. Voy a ir van a la cremallera aquí y luego ya pasaremos un perpunte a todo alrededor y ya os enseñaré a hacer el punto atrás para las que no tienen máquina de coser. Yo tenía la beige y la voy a cambiar por marrón, me gusta más. Pues ya que hemos puesto el ribeteado marrón, abrimos la cremallera para que se nos sea más fácil y vemos que es justo lo que es la cremallera y la herbalamos. Tan simple como eso, procurando que el filito, el filo de este, Ay, lo malo es que marrón con marrón, Procurando que el filo los dientes de la cremallera se queden así separados de la tela ¿vale? así que quede así más o menos esto es con marrón con marrón no lo veis bueno pues lo voy a hacer con beige para que lo veáis mejor ya está me da igual así lo veis mejor ahora lo quitaré y ya está entonces ya irbanamos este con este, mi dedal, yo no sé trabajar sin dedal, y herbanando esta pieza con esta pieza, para que no se mueva, y lo que os he dicho, los dientes, ¿veis? que están ahí sobresaliendo. Yo no trabajo con tanto irban. yo a lo mejor hubiera herbanado la cremallera, pero lo demás lo hubiera hecho directamente de la máquina, pillándolo un poco con alfileres y ya está. Pero aquí os tengo que enseñar cómo tenéis que hacer las cosas para que os salga perfecto. Terminamos esta parte y nos vamos a la otra. Y cogemos la otra pieza y la herbanamos. Y ahora ya es coser. Coser estas piezas, la cremallera con esta pieza y ya luego juntaremos esta pieza al forro. Antes hay que juntar la cremallera, ¿vale? Y ahora juntamos esta pieza con esta pieza. Lo suyo es que ahora lo pasemos a máquina, que será más cómodo. Voy a pasar esto a máquina y luego voy a herbar esto. Vosotras, la que no tenéis. <tose> Máquina de coser Vamos a hacer la puntada atrás Voy a coger un, una muestra La puntada atrás es esto Do, Ya está doblado, lo tenemos hirvanado, ¿no? Pongamos que tengamos hirvanado Pues la puntada atrás Empezamos desde el principio así Ponemos nuestro nudito El nudito siempre por detrás Empezamos y dejamos el nudo por detrás Echamos para atrás la aguja arras de este hilo y lo sacamos delante de este hilo ahora donde hemos terminado el hilo volvemos a introducir la aguja y la sacamos delante del hilo y siempre muy parejo lo más derecho posible vale mira puntada atrás esto es como coser a máquina la que no tiene máquina que hacer, queda perfecta esta puntada. Esto es igual que coser máquina. Mira qué bonito queda. Tenéis que procurar y lo más derecho posible. No hagáis puntadas grandes. Yo la estoy haciendo grande para que lo apreciéis más. Procurarse hacer unas puntadas regulares, así más o menos. Vale. Aquí y aquí Y lo sacamos por delante Y esta es puntada atrás Muy fácil Y rápido de trabajar Y no sea cremallera Podéis ya coser toda esta alrededor Y pillamos esta cremallera Y ahora nos vemos Y luego tenemos que coser esta parte ¿Vale? Voy a coser esta parte y os voy a enseñar y la que quiera poner el ribete es a esto directamente con esto. ¿Vale? Y luego ya coseremos la pieza esta al forro. Por eso yo he quitado el irvan, porque yo quiero a esta pieza, este ribete, con... Y esta es solo lo y luego ya coseremos. Por si queréis poner esto... Que no tiene más historia que hacer esto, ¿veis? Y así va quedando. Y ya he esta pieza, ¿veis? Ya la he herbanado con la cremallera, herbanado, la he cosido con la cremallera, hemos quitado el irván y ahora vamos a herbanar esta pieza con esta pieza y coserlo punto atrás, ¿vale? Y como veis, es muy fácil este bolsillo cremallera. Yo. No lo voy a irbanar. Yo voy a cogerlo con alfileres directamente. Vosotros lo irbanáis. Bueno, antes lo voy a irbanar por las que son extranjeras no saben lo que estoy diciendo. Y irbanar. Y ahora cosemos o punto atrás que si no tenéis máquina de coser la mismo método que de antes, ¿vale? Y ya nos ponemos a poner la pieza aquí. Vamos a coser todo esto. Voy a pasar la máquina, vosotros punto atrás. Y luego quitaremos todos los irvanes. Bueno, ya lo he cosido, ¿veis? Ya está aquí cosido. Y ahora cogemos y ya ponemos esta pieza directamente aquí a nuestro forro. También lo cosemos a máquina y la que tenéis punto atrás la que hacéis a mano punto atrás vale por eso la que coséis a mano podéis hacer esto nada más punto atrás y ya directamente seguir punto atrás todo lo demás no hagáis punto atrás aquí y luego volváis sino ya solo aquí y aquí y luego ya lo colocáis y ya se punto atrás todos los lados y ya centramos el bolsillo cosemos esta pieza ahí veis y ahora cosemos la otro bolsillo también, que es del móvil, lo ponemos aquí también, lo centramos, lo centramos, veamos que estén los, los dos lados igual. Y ya solo nos quedará por hacer punto atrás y coser esto de revés. Una vez que cosamos los dos bolsillos a máquina. Nos queda ya juntar de esta forma el forro. Coseremos punto atrás o con la máquina aquí. Aquí y aquí. Antes hagáis este dobladillo, veis, la que vais a hacerlo a mano no, ya os enseñaré cómo. Ahora mismo no, solo lo irbanáis, que luego os digo cómo tenéis que coserlo directamente a... para que quede una puntada más bonita es esta, hacéis un hirván o lo dobláis así indirectamente y hacéis este cogemos, insertamos, doblamos este dobladillo así la que no tenéis, ponemos cogemos un poco, no atravesamos la tela por ahí atrás, ¿vale? y cosemos de esta forma, cogemos un poquitín de aquí abajo y otro poco y, y por aquí, así echando para atrás la hebra, ¿ves? Aquí está la hebra que tenemos aquí, ¿veis? Nos echamos para atrás. Cogemos aquí y lo pillamos para acá. Y así en la que vaya a coser a mano, hacéis este dobladillo de esta forma. Antes de coserle parte por parte, antes de coser forro lateral, pues hacéis este dobladillo, ¿vale? Lo podéis hacer después también, no pasa nada. ¿Vale? Así es como tenéis que coser el bolsillo y que no traspase el hilo por ahí. Y ahora ya tenéis que coser, ya tenemos que coser esto y esto. Yo ya no sé si le voy a cuando cosamos estas piezas y cosamos esto. Lo doblamos y lo cosemos esta parte y esta parte. Amiga, así ha quedado, veis, por este lado, hemos cosido por este lado, por este lado, le hemos hecho un perpunte aquí arriba, vosotras las hacéis la a mano y os digo que siempre veáis el tutorial hasta final, ¿por qué? Porque las que tenemos máquinas no tenemos ningún problema coger y cortar el sobrante, cortar el sobrante aunque la hayamos hecho el sisa, veis, aunque le haya hecho el sisa yo lo corto y hago otro sisa. Que es la que estáis haciendo a mano, por eso os digo que esperéis. Porque podéis hacer la puntada festón pillando estos dos dobleces y no tenéis que darle la vuelta a todo esto. Cortáis, arra y hacéis la puntada festón en este lado y en este lado. Y, y vamos a darle la vuelta para que veáis cómo queda. Ha quedado genial. Súper fácil este forro, no me digáis que no es fácil, no tiene ninguna complicación. El bolsillo que le mayera ha quedado ideal, ¿veis? Ha quedado de ideal. Y el otro para el móvil, ideal. ¿Veis? Y ahora, como yo he visto que es que se ve que yo soy muy mímicos con las cosas, y no me gusta que se vea la costura porque esto es lo que se va a ver dentro del bolso pues yo le he hecho otro forro como es muy sencillo este forro es coger un doblar, una tela doble y volver a hacerlo pues yo lo he hecho qué? primero se me va a quedar más firme eso por supuesto, mi bolso porque va a tener dos telas de guata y segundo va a quedar más elegante porque no se va a ver a nada, nada, nada mi bolso, ninguna costura Ahora yo cojo la tirita esta, la doblo, la coso con aquí y tengo doble forro. Ahora la que queráis ya poner un imán o lo que sea, ahora es cuando lo tenéis que hacer. El botón imán. Ahora cuando lo tenéis que hacer, eso tenéis que hacer, perforar. Esta Lleva esta chapita y esta chapita, ¿no? Y este. Aquí. Hacéis un agujero muy pequeñito para meter la pestaña. Metéis la pestaña, le ponéis esto y dobláis. Esto se mete por aquí y se dobla, ¿vale? Y para que coincida este con este, yo siempre recomiendo este con este, este con este. Ponéis un poco de tiza de esta de para los niños. A ver si tengo una aquí. aquí. Hacéis esto. Hacéis esto y entonces lo colocáis bien puesto y señaláis. Y así sabéis que el otro es aquí. Y ya colocáis el otro para que quede lo más parejo posible. Porque se ha quedado ahí señalado aunque no lo veáis, ¿veis? Y aquí hago yo el otro. Yo voy a hacer en el siguiente tutorial. Y aquí ya está montado, ¿veis? Yo he puesto doble forro porque no me gusta que se vean las costuras. Pero... Es muy fácil, como es muy fácil, es, doble, es poner doble la tela y hacer una costura en los laterales y ya está, y juntar este con este. Entonces ya no se ven las costuras, porque es que este bolso es recalado. Un bolso normal que hagáis, pues no necesitáis doble forro, ¿vale? Bueno, pues ya así ya aprovecháis y os ponéis vuestra página web, vuestro blog, lo que sea, vuestro logotipos en vuestro forro. Y mira qué idea ha quedado el, el bolsillo que le mallera. Muy fácil de realizar. El bolsillo de funda de gafas o funda de móvil, lo que queráis. Lo que mejor queráis. ¿Veis? Y ahora ya es solo coger, metelo por aquí. Yo no he puesto las tiras todavía. Hilo transparente o el hilo de la tela. ¿Vale? Yo voy a hacer una demostración aquí. Ya escogéis una puntadita. Así, por ejemplo, este es el vuestro, que no tenéis doble forro. Lo cogéis de aquí y, y un trocito del de flor, ¿eh? Y así. Y ya vais cosiendo todo el forro alrededor. Un poquito por aquí, que esto quede por atrás de todo, ¿vale? Y otro poquito, yo estoy quitando mi forro de atrás, como si no existiera, ¿vale? Y ya vais cosiendo con esta puntada que es la misma de dobladillo. Veis la puntada, la misma de dobladillo. Eh, vamos para atrás, eh, pongamos que este, este es vuestro forro. Eh, yo que tengo doble forro, y ya antes de coserlo del todo, ya decidí si queréis esperar a que yo os enseñe o a sea, hacer una pestaña de crochet con la cremallera. O ya ponéis directamente vuestros botones imanes. Antes de coserlo, tenéis que poner el botón imán. Y, y así. Esto, poniéndolo con su tela y eso, no se ve. ¿Ves? Y bien tiradito y no se ve. Y así como lo podéis dejar ya rematado. Vuestro forro de vuestro bolso. Yo como siempre no me gustan las cosas que se vean las costuras. Porque veo que es un bolso que se recala todo. He preferido hacer doble forro. Pero este doble forro es mucho más sencillo que el otro forro que os enseñé. Venga. La siguiente tutorial va a ser una pestaña de crochet con su cremallera. Hasta pronto y gracias por verme. Bueno os voy a enseñar ahora a hacer una tira de crochet para acá en los dos lados para poder poner una cremallera porque este bolso tiene una boca muy grande ¿no? y si no le hacemos una tira de crochet se puede dejar un botón de imán pero mira se queda muy abierto. entonces yo prefiero hacerle una tira de crochet en un lado y en el otro lado y cómo lo vamos a hacer porque como es tela lo vamos a intentar hacer punto de cadeneta que se hace con la aguja de coser. Lo primero que tenemos que hacer para saber a dónde tenemos que empezar y terminar es poner la mitad del bolso. Porque es la mitad. Ponemos aquí la cremallera que vamos a colocar aquí arriba y se la señalamos con una tiza de modista o tiza de esta de los niños de pizarra os puede servir si no tenéis tiza de modista y marcaremos un buen marca porque no pasa nada esto luego sale la tiza esta marcaremos aquí y veis la marca ahí, ahí. y por aquí también vamos a marcar la mitad que está aquí yo ya lo tengo marcado, pero bueno lo voy a señalizar más para que veáis ahí. ahí ahí marcaremos esa parte, ¿para qué? porque vamos a empezar de aquí y terminaremos aquí una parte con punto de cadeneta y otra parte va a ser aquí, cogeremos otra vez hilo nuevo aquí y terminaremos aquí, ¿vale? ¿Cómo hacemos el punto cadeneta? Voy a hacer una prueba aquí con una tela roja para que lo veáis mejor, aunque también lo vais a apreciar. Y vais a utilizar el hilo que vayáis a hacer el crochet, lo hacéis con el hilo. Yo para empezar, que es tela, prefiero utilizar hilo nylon número 2 para hacer el punto cadeneta. Pero si no tenéis hilo nylon número 2, solo tenéis el de 9, pues lo hacéis con hilo de bordar mismo Si veis con el hilo número 9 cuesta mucho trabajo atravesar la tela. Yo no lo sé, yo creo que sí va a costar trabajo. Bueno, ponemos doble, doble hebra y hacemos un nudito, ¿vale? En el final. Cogemos y introducimos la aguja por detrás. En este caso la tendremos que introducir si empezamos. Bueno, ahora lo enseño. Introducimos por detrás, se va a quedar como atrás esto. Entonces, a donde hemos empezado y hemos introducido, vamos a meter la aguja por ahí, sacarla como si hacemos punto atrás, así, este hilo tiene que ir, rodear, siempre por delante y rodear la aguja, ¿ves? Y tiramos, esta es una puntada también de bordar, punto cadeneta volvemos a introducirla aquí dentro ya de la cadeneta que hemos hecho antes y otra vez hacemos la puntada y antes de sacar la aguja antes de sacar la aguja meteremos el hilo así y tiramos veis, punto de cadeneta de costura y de bordar sacamos el hilo, perdón, no está bien, ahora, y tiramos, ve, este es el punto de cadeneta, y eso lo vamos a empezar a hacer desde aquí, bueno, pues ya que hemos he enseñado aquí, ahora os voy a enseñar, tenemos aquí el, lo que hemos marcado, ¿no? Y introducimos para que quede el nudo, el hilo lo hacéis largo para que no tengáis que añadirlo, largo para este lado, nada más. Luego haremos otro hilo para este lado. Entonces lo vamos a introducir en el mismo sitio donde hemos puesto la señal, pero para que quede el nudo por detrás del forro lo meto por detrás, la aguja, ¿vale? Y así el nudo se queda atrás. Vamos a meterlo por aquí, a ver si se queda yo es que lo voy a hacer para tapar como he hecho doble forro yo lo voy a sacar todo por este lado tengo dos forros por este lado para cuando yo haga la, la, la este de crochet tapar esto y no se verán los dos forros ahí es la señal, tiramos ahí y empezamos lo mismo que hemos empezado aquí empezamos aquí ponemos el libro por delante y a donde hemos empezado hacemos una puntada está por delante a mí me cuesta más trabajo porque tengo el filito este de la de que me, me quita el hilo de su sitio y con cuidado porque los hilos nylon se suelen Hacer nudos cuando son muy largas las larga la hebras. Ahí. Ahí tenemos la primera punta de la cadeneta. No la queréis muy grande, ¿vale? Aunque no pasa nada. Luego, donde hemos empezado, donde está la cadeneta, volvemos a hacer. El hilo está por aquí, ¿veis? Y lo bordeo a la aguja. Y con cuidado para tirar, que no se nos haga un nudo, porque el hilo de nylon hay que tener mucho cuidado en eso, cuando tiremos y ya está y proseguimos así, el hilo por aquí, antes de sacar la aguja tiene que estar por ahí. Y así proseguiremos, lo estáis viendo. Proseguiremos hasta llegar aquí y aquí paramos, cortamos y volvemos a hacer otro hilo. Voy a enseñar, a, voy a hacer esto y luego os enseño la otra parte quedado el que yo empecé veis una tira de crochet de puntos bajos de la todas las puntos de cadeneta que hicimos he hecho nueve vueltas vale las voy a contar para que lo vean las extranjeras 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vueltas 8 9 vueltas da igual vale de puntos bajos una vez y ahora vamos a ir a este lado que ya estoy aquí en este lado, ¿vale? Que hice la punta de cadeneta, ¿veis? paré con la señal, cadeneta, la separación. Porque esto lo vamos a coser aquí. Y ahora vamos a hacer otro en esta parte. Que yo ya lo he empezado. Pues empezamos a hacer puntos, lo mismo que hemos hecho aquí. Yo lo siento mucho, pero no puedo grabar esto porque es un poco incómodo grabar y tejer. Porque no es una situación que yo estoy cómoda. Voy a intentarlo. Pero que se supone que se entiende lo que estoy diciendo. No es tan difícil. Hacemos puntos bajos en cada cadeneta que tenemos. Algunos puntas de cadeneta que sean muy grandes porque voy a salir muy grande por ejemplo este pues hacemos dos puntos bajos vale un punto bajo dos puntos bajos más bien dos en cada punto de cadeneta hacer dos puntos bajos porque son largos y si lo hacen más largo de la cuenta pues haces tres solo tenéis que calcular vosotras y ya está, veis, punto de cadenita. es largo, pues hago uno, este es muy largo, lo haré tres, y dos, y haré un tercero, porque lo veo muy largo, no, no lo voy a hacer, ¿ves? ahora aquí otra vez, uno, Uno y dos. Y así correlativamente. Si alguno es más largo, pues. Hacéis tres. Si veis que la distancia de una punto de cadeneta a otra es demasiado largo, pues hacéis tres puntos bajos. No tiene la mayor importancia. ¿Vale? Mis puntos de cadeneta casi todos son iguales, así que estoy realizando dos puntos bajos pero que también podéis realizar hasta 3 ¿vale? ya subimos aquí subimos con una cadena vamos para acá subimos con una cadena y así hasta que hagamos 8 vueltas 8 o 9 vueltas ¿vale? he terminado aquí y para rematar ya he llegado aquí a la marca ¿veis? la marca voy a ir a para rematar y que no se nos vaya la este el último punto pues pinchamos por delante veis de esta cadeneta así tiramos por abajo veis lo podemos sacar con la otra puntada de cadeneta que hay por aquí aquí por ejemplo y volvemos a echar para atrás aquí Así, ¿veis? Ya estamos fijos. Y aquí, como siempre os he enseñado, hacemos esto, metemos el nudo de costura, volvemos a hacerlo otra vez para asegurarnos que va a quedar bien firme, ¿vale? Y ya está. Lo he hecho en este trozo para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo queda? y ahora yo hago ese final, ahí, pondremos otro hilo, parte de atrás porque no estamos bordando y no se ve, pues nos venimos por aquí, ven la última puntada, me voy por aquí atrás, intentar hacerlo, de la forma para que se quede lo más firme posible y ya está, volvemos a meterlo ahí entre medio de las puntadas cadenetas ¿ves? Lo saco por aquí. Es que esta aguja y el hilo y, y, y tanta tela cuesta un trabajo. Y ya está. Ya hacemos el nudo de costura aquí mismo, ¿ves? Yo ya no puedo grabar esto, o sea que lo estáis viendo, ¿no? Me está costando mucho trabajo hacerlo, grabando, lo sacamos por aquí y el nudo de costura lo meto por aquí y por aquí, tiene dos hebras Ahí. Ahí. y hago otro nudo por si acaso ya está y ahora ponemos otra y empezamos desde de aquí ahí, he terminado ahí y ahora empiezo en el otro marcador que lo tengo aquí empiezo por aquí atrás más o menos por ahí esa es la altura que yo tengo el marcador este hilo lo tengo muy largo, ¿eh? empezar con un hilo muy largo y así no tenéis que añadir y si lo tenéis que añadir termináis con ese remate que habéis visto antes y empecéis como al principio con un nudo vale y ya está y otra vez vamos a hacer punto de cadeneta el hilo por aquí la puntada y así y ahora vamos a hacerlo por este lado la tira de crochet empezamos desde el principio y cogeremos el hilo. Esto es del número 2 y es un grosso 18. El número 3, Y ya vamos a hacer punto bajo al empezar punto bajo y vamos a hacer una tira de crochet a ver así, vamos a poner menos hilo aquí, esto lo vamos a ir escondiendo, tiramos y en el mismo cadeneta podemos hacer pues dos tres puntos dependiendo del punto de cadeneta que habéis hecho o más grande o más pequeño, medio punto o punto bajo, vale? en cada de esas cadenetas ¿ves? lo meto el hilo que hemos empezado lo vamos dejando ahí para ir escondiendo cuesta un poco más de trabajo hacerlo así grabando pero en verdad no cuesta tanto cuando lo haces tú sola sin tener que meter la cámara por medio ni nada ¿vale? Y vamos a hacer puntos bajos. Llegamos aquí. Subimos con la cadeneta. Subimos aquí. Hacemos una tira larga. Ya ahora lo enseñaré hasta aquí. Ya está acabado. Ahora voy a rematar los hilos. ¿Veis? 4 centímetros en los dos lados. Las dos pestañas. Para poner nuestros 4 centímetros. O siete vueltas de puntos bajos. 7 u 8 huertas de puntos bajos. Y ahora pues vamos a coser esto aquí y aquí, ¿vale? Y en esta parte también lo vamos a coser. Voy a rematar los hilos y aquí voy a coser con aguja y hilo, con el hilo en nylon. Ya sabéis que el hilo en nylon ya os puse en, en Virgi, que cogéis hacéis esto. Y salen tres hilos y con eso podéis coser porque el hilo en sí gordo va a costar más trabajo meterlo en la tela y entonces hacéis así y os sale tres hebras y os sale una hebra y con eso podéis coser lo de la cremallera ¿Ves? y os salen tres cortáis el trozo que queráis y lo enhebráis en la aguja yo como tengo hilo nylon número 2, pues no lo voy a hacer así. Pero la que no tengáis, hacéis esto. Tanto del 18 como el 9 podéis sacar 3 hebras. Bueno, voy a rematar los hilos y vamos a coser. Pues ya empezamos a coser aquí, ¿veis? Y juntamos aquí en la mitad, ¿veis? Aquí y aquí. Y cosemos directamente esto aquí. Aquí la verdad que no se va a notar mucho la puntada que vayamos a hacer porque hay luna y con en este no se va a notar. Si lo queréis hacer muy bien, bien, si no no pasa nada, no se va a notar. Y proseguiremos así. En todo. Ya he cosido esta parte, ¿veis? Ya está cosido. Y ahora ya solo nos falta pues, poner nuestra cremallera. Y ya la cosemos con el mismo hilo nylon también. Yo lo coloco aquí. Esto de aquí lo meto para adentro. Esto lo meto para adentro. Y ya cosé. Normal y corriente. Punto atrás. Y como es hilo nylon con crochet no se va a notar. No se va a notar apuntar si la hacen más fea o más bonita, da igual. Punto atrás. ¿Vale? Dejáis los dientes que sobresalgan. Y el hilo nos vamos para atrás y cosemos. Ya sabéis que ahí tengo un tutorial de cómo hacer punto atrás. Aquí saldrá una I y sale el punto atrás, punta festón y el baná y ya está, esto es, punto atrás y coseremos toda la cremallera de un lado y de otro ¿veis? hasta llegar aquí bueno, aquí he llegado, ya he hecho las dos partes ¿veis? y lo lógico que en una cremallera nunca la encuentra el tamaño exacto entonces me ha sobrado todo esto no pasa nada yo lo voy a coser hasta aquí, luego le voy a dar unos puntos aquí y corto. Y ya se queda así. O sea, el principio siempre tiene que ser el principio de la cremallera. Eso sí aquí, ¿veis? Lo que es el principio. Pero el final no tiene importancia. No tiene mayor importancia. Cosemos. Voy a coser este trocito que me queda. La, la, el hilo entre medio de, de los dientes. Para que choque ahí. La cremallera para que choque ahí, veis en el diente, veis en los dientes. Perdonad que sea el color negro, pero el que yo necesito para este bolso, veis y ya está. Ahora le dais una punta aquí para juntar una cremallera con la otra está aquí cruzando ¿no? pues le ponemos unas puntadas para que estén juntas y ya cortamos el exceso cuesta un poco de trabajo pero bueno son dos puntadas más o menos que te escasez y ya está por eso hay que aprender a, a trabajar con el edad, Porque el edad hace que empuje con la aguja. Ayuda mucho. Ya está. Yo no le voy a dar más. Y como siempre os digo, el nudo de costura. Queremos cosemos esto un poquito más. Por aquí. Vamos a coser un poquito más por aquí. Ahí. Y hacemos el nudo de costura. Y ya cortamos el exceso de cremallera. Y ahora os enseño cómo queda el bolso entero con su agarradera con Sus tiras, su asa, y la semana que viene tendréis una asa que voy a confeccionar para este bolso. Por si no tenéis asas de madera, haré una asa que vamos a hacer tubular con manguera y el nudo de costura lo metemos por ahí aquí nudo de costura también y es este y se acabó y ahora cortamos el exceso de cremallera tendré que quemar un poco los extremos porque se suele deslachar un poco vale Llamaré así un poco los extremos de la cremallera, porque se suele, y ya está. Este hilo. Y aquí tenemos, ¿ves? Un bolso que tiene una boca demasiado grande. La hemos podido cerrar y nos quedamos más tranquilos. De que no nos metan la mano y nos quiten cosas. De esta forma y si tú te agachas o lo que sea, que no se caigan las cosas por dentro. Os lo voy a enseñar terminado por completo para que lo veáis. Como veis ha quedado perfecto. Perfecto con este forro. Porque le da firmeza, le da consistencia a este bolso. Y es muy amplio. Es muy amplio este bolso, porque en el otro no quise ponerlo. Voy, voy a ir sacando cosas para que veáis la amplitud que tiene. Monedero, bastante grande. Otro monedero que le pongo moneda y tarjetas. Una crema, una funda de gafas de sol, con sus gafas. Esta es para poner las tarjetas también. Estos es caramelitos. Aquí más caramelitos. Y ahora vamos a ir al bolsillo cremallera. Que es súper fácil, ya lo habéis visto. Cline, y pedazo de llave y un bolígrafo. Como veis, es súper, mira qué bien queda. Queda firme. La tela de guata queda firme. No necesita nada. Que queda súper firme. De hecho pausa he metido todas mis cosas otra vez aquí dentro. Y que sigo diciendo que me encanta cómo ha quedado este... Espero que, haya espero que os haya gustado y que si tenéis alguna duda que me preguntéis por aquí abajo en YouTube o yo, en el comentario, yo enseguida os responderé y os, os aclararé cualquier duda que tengáis. Suscribiros a mi canal y así tendréis notificaciones mías. Bueno, espero que os haya gustado, dedito arriba y hasta la próxima. Muchas gracias por verme. Chao. Bye.